A ver. Bueno, acá hay una señora que no tenemos el nombre, pero que, bueno, quiere hacer una pregunta al rinconcito de las preguntas y aclara que ya varias de sus preguntas fueron contestadas en, en charlas previas. Pero lo que anhela ahora es generar sus propios ingresos. Dice que durante muchos años se dedicó a ser ama de casa, madre, y ahora ya las, los hijos están grandes y empieza a trabajar de forma independiente logra las cosas despacio, pero quiere más prosperidad. Uh -huh. eh, aclara también que los padres siempre trabajaron mucho, con mucho esfuerzo, y lo hicieron todo muy de a poco. Y bueno, siempre se dijo que en mi casa no se necesita dinero para ser feliz, dice ella, y que hay otras cosas más importantes, que nadie logra mucho trabajando, como el que progresa mucho. Entonces, bueno, son esas cosas que tiene grabadas. y Seguramente si las pregunta es porque la están trabando en conseguir lo que desea Sí, seguramente si las pregunta eh, y las detecta eh, y las muestra es eh, porque ya ha dado el primer paso. Así que lo primero que tengo que hacer es felicitarte porque ya detectaste que hay algo que tiene que ver con los mandatos, sin duda. Eh, epi, ¿epimandatos era como era? ¿mandatos así? ¿Sí? bueno, este, más allá de los mandatos eh, más allá de este mundo hay otro mundo y lo que se sugiere es la plena libertad de los condicionamientos entonces quiero que hagas un listado de tus condicionamientos de todo lo que interpretes que es ese mandato esa, esa, esa, esa idea que la, la aprendiste con H cuando tus padres estaban hablando de sobremesa, quejándose del de vecino de enfrente con ese dinero mal habido o de sin sacrificios no hay nada. Eh, el otro día escuché a una señora que decía, el, en el taller, decía una chica, Eugenia, eh, todo no se puede en la vida. No, sí. ¡Wow! Me pareció súper impactante porque una cosa es que lo digan los viejos, como lo decía mi mamá, y otra cosa es que lo diga una chica joven que está en este camino y lo dijo con una seguridad tremenda. Después a la noche tuve que jugar conmigo porque ya sabemos que el otro es Chirolita y que está expresando lo que nosotros, lo que uno mismo está sintiendo. Pero el todo no se puede en la vida. Debe haber estado ahí dentro de los mandatos. Esto de sin sacrificio no hay nada, y esto de eh, para obtener lo que quiero tengo que. Eh, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Eh, hacer listado de todos esos mandatos y convertirlos. Pasarlos a. Eh, como, como quien hace una afirmación, ¿no? Eh, yo no sirvo para nada, bueno, entonces este, soy una persona habilidosa, eh, soy eficiente, soy eficaz. Eh, soy hacendosa, soy exitosa, soy... Pásatelo a afirmaciones, busca decretos, busca decretos metafísicos que vayan contra esos otros decretos anteriores que han sido ley hasta ahora en tu vida. Te va a ir bien, ¿eh? a saber.